te refieres a ñoño? Ah, ya lo sabíamos. Los ricos de hoy son los ñoños del pasado. Me lo dijo mi papá. Bueno, eh. Ay, sus excepciones, ¿eh? Bueno, sí. bueno Moisés también es el mejor en matemáticas. Bueno, sí. si dices eso por el último examen, pude haber sacado... Ah, bueno, sí, sí, sí, ya, ya, ya. ¿Y la tarea? La tarea puede esperar. Ahorita mis prioridades son otras. Y dime, a ver, ¿qué más hace un asistente? Pues yo a mi jefe, a mi ex jefe, Diego, mm. le llevaba la agenda, le escogía la ropa, le voleaba los zapatos, <risa> le sobaba la espalda. Ah, y sus huevitos. ¿Cómo? Todas las mañanas le preparaba un par de huevitos benedictinos. Mm. Dice que son los mejores del mundo. ¿Sabe qué? Mi ex jefe es buena persona, pero se le olvida. Ese es su problemita. ¿Y como de, como de qué hablan? De tu problemita. ¿Le contaste? Ah. O sea, que ya se enteró todo el mundo. Ah. Eso solamente fue una vez y eso le puede pasar a cualquier hombre. ¿Cómo? O sea, que a ti ya no se te... No, ¡Para! No sigas. Les deseo que sean muy felices. Non, non, non, non, El... <laughs>